para un día pues ponerles una foto no de, de ese señor tan asqueroso <risa> esas son las nietas tal vez son la, la razón porque todavía vivo en Estados Unidos bueno entonces vamos a hablar de eso de conservadurismo de, de y efectivamente fue pues más o menos con este tema que empezó todo lo de modelaje de dicho. Porque había gente antes. ¿Hacemos la mesa para atrás? Eh, no importa, está bien. Uh, había gente desde antes que estaba pues, usando estos procesos, más o menos, para hacer mapas. ¿sí? Pero de conectar. La, la variación ambiental a una idea de nicho ecológico, como que eso era el punto clave que un grupo de nosotros proveímos en, en el 99. y Ya les comenté que efectivamente lo que estábamos haciendo era jugar, teníamos un SIG, sí. estábamos jugando y Estábamos relacionando puntos a ambientes. Los ambientes eran ultra simples. Y yo quería como reconstruir distribuciones. Pero cada vez que reconstruía la distribución de una especie, salía de la distribución de su especie hermana. Y mis primeras diez reacciones eran esto es una basura, no, no, no logra quitar la, la, la especie hermana. Pero luego, pues, de repente uno, alguien dijo, pues, ¿no será que esta especie y su hermana pues tienen los mismos requisitos ambientales y por eso no los podemos diferenciar? ¿Sí? Ahora, era un, una prehistoria en sí. Teníamos cuatro capas. Elevación, que era en categorías, como 0 a 100, 100 a 200, así. Teníamos vegetación, precipitación y temperatura. Y todo era categórico. Era horrible. Total, eso de estar jugando se desarrolló en una, un artículo en Science. Y efectivamente, lo que hicimos era más o menos esto. México tiene el Istmo de Tehuantepec y hay muchos pares de especies que uno está al norte oeste del Istmo y su especie hermana está al sur y este del Istmo. Entonces, era eso que nos provocó el, el entendimiento entonces lo que hicimos, 37 veces, era de tomar los puntos de una especie, digamos este de, de, al norte del mismo, y ver si el modelito podía anticipar la distribución del otro lado del mismo. Y luego al revés, tomar estos puntos y ver si anticipaban la distribución al norte del mismo. Ahora, como van a ver, hoy, mañana y en la semana que entra, toda la idea de, de comparar nichos ha evolucionado un montón. Y cuando llega Luis Escobar, pues él ha sido una de las, las personas claves en eso. Entonces, lo que estábamos haciendo de interpredicción, es decir, si el modelo de esta predice la distribución de aquella, y viceversa, eso nadie lo hace ya, ¿ok? Porque ya entendimos los, los limitantes. Es hasta, tal vez van a conocer a Enrique Martínez Meyer, que era mi estudiante en aquel tiempo, y Enrique, su tesis de doctorado era sobre la evolución de nichos ecológicos. Y realmente fue un entendimiento que él trajo que esto de interpredicción no es tan adecuado para, para contestar estas preguntas pero en ese momento, en el 98 era lo mejor que nos venía a la mente entonces pues van varias de esas, no, no se puede ver la, el sombreado tanto al sur del mismo, pero lo que están viendo en este sombreado es el modelo de la especie del sur. Y lo que están viendo en el sombreado de este lado es el modelo de la especie al norte. ¿Sí? Entonces estamos mostrando dos predicciones y los datos que comprueban o no en un solo mapa. Y efectivamente lo que salió es esto. No, no se preocupen mucho de, de uh, ese eje porque es cosa método que ya no, ya no ya no usaríamos esto es significancia es muy parecido al, al binomial que les mostré ahí estas son las 37 comparaciones como función de tamaño de muestra y lo que se ve es que Casi todo está arriba de significancia y con más muestras logras significancia. Entonces, estas especies se predecían uno, una a la otra, ¿okay? Sus nichos eran más similares que lo que esperarías al azar, ¿sí? Nos preocupaba que tal vez pues, esto es algo como artefacto. Entonces lo que hicimos era de teníamos las especies hermanas, también seleccionábamos otra especie al azar de la misma familia, ¿ok? Ya yeah. una distancia filogenética mucho mayor. Hicimos el mismo análisis y lo que puedes lo que puedes ver es que algunos sí son significativos, muchos no y que no hay ninguna relación con el tamaño de muestra. ¿Ok? Entonces eso realmente fue la raíz de lo que hicimos, y no les muestro esto porque quiero que usen la metodología, pero nomás esto fue la raíz. ¿Sí? Bueno, en los años que siguieron de esa publicación, pues empieza pues no se puede llamarlo menos que polémica. Okay. Nuestra conclusión, si volvemos, era conservadurismo, es decir, no cambio. Y a lo que íbamos es que habían ideas de especiación que, era, que se llamaban especiación ecológica. Y la idea era que una población podía diferenciar en dos y poblaciones en, en especies por medio de adaptación a diferentes nichos. Y nosotros analizamos 37 pares de especies hermanas y todas tenían efectivamente el mismo nicho. Entonces no veíamos ningún papel de especiación ecológica. Nuestra conclusión fue que especiación es un fenómeno geográfico, ¿Okay? Bueno, entonces volvemos a la polémica. Estos resultados sugieren un papel de divergencia mediada por el ambiente en la especiación. Es decir, que parte del proceso de especiación es divergir en nicho. Bueno. Hace, mismo la autora autora. Pues, hace un comentario. Creemos que la pregunta de si. Se conservan nichos o no. No es de mucho interés. Y luego el comentario de que que estudios usando lo de modelaje de nicho no detectan señal filogenético. Es decir, que hay conservadurismo de nicho, pero esto se basa en pocos estudios. Okay. Entonces, como que empezaron a hacer comentarios. Aquí va uno de los, los estudios del otro lado. Esto es el estudio... Que decía que sí hay un papel para divergencia de nicho en especiación. Y pues era un análisis de, de nicho, usaba BioClim, que ustedes conocen, pero análisis de especiación en varios cuadros de, de ranitas. Esto es un, un párrafo de su metodología que sujetaron los ambientes a componentes principales y luego evaluamos como pares de especies hermanas sobre la fama del espacio ambiental. Okay. Acuérdense, nosotros estábamos probando de si la correspondencia entre pues, la ge lo geográfico de los nichos era mayor que lo esperado al azar. Ellos tienen dos nubes de puntos, están probando de si son diferentes. Entonces, bueno, nos agarramos en, en estos debates, empiezan a salir más y más y más comentarios. Entonces, pues yo percibí un, un hueco, ¿ok? De alguna manera, Wins y Graham tenían la razón. La pregunta no es si pueden divergir nichos. Obviamente pueden. Si la vida tuvo un origen en la Tierra, toda la diversidad ecológica que vemos es de divergencia de nicho, ¿verdad? La pregunta es cómo esa divergencia acumula a través del tiempo. ¿Sí? Obviamente en tiempo cero no hay diferenciación. ¿Sí? Es la misma genoma. Y obviamente en 4 mil millones de años ha habido mucho. Entonces, como que eso fue el hueco que, que detecté, digamos que tomó bastantes años publicarlo porque hubo varias personas que no les cayó muy bien el mensaje, entonces se publica hace 2011, que se siente muy, muy tarde en todo esto, um, pero efectivamente lo que hice era de evaluar 72 artículos que se habían publicado hasta ese entonces. Ya hay mucho más que eso. 272 especies, solo dimensiones del medio ambiente que llamaríamos grinellanas, es decir, dimensiones abióticas, ¿sí? estáticas solo estudios que cu cubrían el, el, la distribución completa de las especies y lo único que hice era de clasificar los estudios según el tiempo. Una especie invasora, pues puede ser en unas décadas o máximo un siglo dos siglos que lleva de invasora. Y luego como varios intermedios de que uh, pueden, pueden haber comparaciones a través de décadas o a través de la distribución geográfica de, de una especie y estoy más o menos imaginando los tiempos asociados entre especies hermanas pues ya un tiempo más largo y luego a través de filogenia Y lo único que resulta de eso es que casi siempre hubo conclusión de similitud de nichos a través de, de largos de tiempo moderados en el tiempo evolutivo. ¿Sí? Entonces, otra vez, la divergencia, pues, aquí estamos en, entre especies hermanas, mm. No hay mucha divergencia asociada con el proceso de especiación. Bueno, ¿no crean que eso resolvió nada? Entonces ya en esos mismos años sale eso, Brunham. Demostramos que un, un cambio del nicho climático pasó entre la distribución nativa y la distribución no nativa. Es decir, el nicho ecológico no predice la potencial de una invasión. O este, uh, modelos con base en la distribución nativa, subpredecían la potencial invasora de, de esas hormigas. Bla, bla, bla. Entonces empiezan a salir comentarios así de que, de que hubo un, un cambio en el nicho, y lo más frecuente era en estudios de especies invasoras. Lo que me molesta ahorita es que, es que la respuesta estaba ahí y yo no la percibí. Ahorita llego a eso. Este es el estilo de estudio que a mí me llamaban la atención, que demostraban um, conservadurismo en el proceso de invasión. Ahí dice Albopictus: pues ustedes saben de eso, transmite dengue, transmite yacica y chikungunya, todo eso. Es una invasora a nivel mundial. Esto más o menos es su área nativa. Ya que ustedes han estado poniendo atención en esta clase y en clases anteriores, van a decir, ¿por qué Madagascar está incluido en la, en la región de, de calibración si está fuera del M? Pues esto fue antes de que se pensó en todo eso. Pero la distribución nativa, y todos los puntos y un modelo sombreado oscuro es muy... ¿Qué debo de decir? Idóneo para la especie. ¿Sí? Y se puede hacer una transferencia de ese modelo, es decir, usamos el modelo del sureste de Asia para clasificar a Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, estas zonas en verde son las zonas idóneas, las zonas que presentan condiciones idóneas para esa especie como la, la observaron en el sureste de Asia ¿Sí? bueno ahí está ese mapa empieza la invasión en Houston creo que en el 88 y la especie invade rapidito ok y vean eso las mismas reglas que delimitaban su distribución en Asia, delimitan su distribución en Estados Unidos. Se puede usar eso para ver la potencial de esa especie a nivel mundial. Okay. Bueno, entonces yo veía estudios, yo no era autor en este, pero yo veía estudios como ese y unos que se hicieron en mi laboratorio y no entendía por qué otros iban a siempre concluir cambio de nicho. Entonces yo iba pensando en cuáles serían los artefactos, cuáles serían los factores que podrían aparentar diferenciación de nicho. Bueno, entonces ahí va ese es el primer estudio que les, les leí que concluye el cambio en el nicho. Van a notar que fue de autor en eso y eso es una larga historia. <risa> eso esta es gente excelente, ¿sabes? Estos como científicos, todos mis respetos, no me gustó este artículo, aunque yo era autor intenté salir, no pude. Pero vean, les voy a mostrar por qué no me gustó. A ver, esto es calibrar tu modelo con los puntos en Europa, que son esos puntos negros. Sales con este modelo que muestra distribu distribución potencial en el oeste y el noroeste, pero vean que los puntos están en el otro lado. Hacemos lo opuesto, calibramos el modelo aquí, lo transferimos a Europa. La zona caliente está como, como por, la, por el este de Europa. Y los puntos están aquí. A Centauria, una planta que es plaga en sistemas agrícolas. Entonces, yo veo eso y digo, pues, ¿por qué se haría eso? Y además, yo no creo que los climas de aquí se parecen aquí, ¿qué andas? Entonces, a mis colegas les pedí los datos y volví a hacer los análisis. ¿Okay? Entonces, usé, esto ya, ya el mundo estaba normalizando, existía el world Cup, ¿sí? como San Juan Bautista, ¿no lo va a ser? <risa> Usando las 19, las 19 variables, vean que repliqué el resultado. El modelo de Europa predicía el noroeste y falla con los puntos. El modelo de Norteamérica predice para allá y falla con estos puntos. Entonces, ya, la misma cosa está pasando. Entonces hice algo simple, quité variables y vean. Ups. ¿Por qué 19? ¿Por qué 19 es lo de World Pues porque eran 19 cosas que podían derivar de tres de valores mensuales No hay nada sagrado de 19, hay algo sagrado de Wok. ¿sí? Pero no hay nada sagrado del número 19. Podrían ser 40 o podrían ser 10. Entonces lo que yo hice era simplemente es reducir la dimensionalidad y se compuso. Entonces yo no creía la idea de un cambio en el nicho. Para mí, era una idea de artefacto en la metodología. Tal vez sobreajuste, porque esto es 19 dimensiones. Esto es lo que siento. ¿Sí? Pero ellos dijeron, no, no, no, no, no, no. Eso de interpredicción no importa. Vean esto. Aquí está el nicho en Norteamérica y aquí está el nicho en Europa. ¿No puedes ver que cambió el nicho? Así me dijeron. ¿Sí? Bueno. Eso fue la semilla de una de las cosas más importantes que yo he aprendido en todo esto. Noten que en todo esto no dije cuál nicho. ¿Sí? No más dije nicho y ustedes me debían de haber agarrado a cachetar ¿cuál nicho? ¿Nicho fundamental? ¿Nicho existente? Sí. Entonces, vean esto. Ahí está más o menos un M para cada población. Está un poco recortado aquí porque no hay datos de, de Rusia. Y esos son simplemente los ambientes en estas dos zonas. Y lo que quiero que vean es que hay todo esto que son ambientes que se representan en Norteamérica y no se representan en Europa. ¿Sí? Y viceversa. Efectivamente en Norteamérica tenemos desiertos. Europa no tiene desiertos. Tiene lo mediterráneo, que es un poco árido, pero no es un desierto. Entonces, ahí están los dos centroides. Podrías tener un solo nicho, pero si ese nicho cayera aquí, su centroide estaría aquí y el otro centroide estaría ahí. ¿Sí? Nicho existente. No es el nicho fundamental, es lo que se manifiesta del nicho fundamental en esa región. Entonces, ahí va lo que para mí es la ecuación que me ilumina muchísimo. Ahora, esta ecuación es un poco rara. ¿Ok? ¿Saben? Necesito... Estamos en espacio ambiental. Esto es el nicho fundamental. ¿Sí? Esta notación es los ambientes asociados con. Entonces, si pongo eta de lo que sea, es los ambientes que se asocian con esa región. Eso es la reducción del nicho fundamental, es decir, la intersección con los ambientes que se representan en el aire, es lo que les acabo de mostrar y eso llamamos el dicho existente ahora lo terrible es que lo que podemos observar es eso toqué ¿Sí? estos temas en el seminario ayer que hablaba de simplificar las respuestas y de que <coughs> la fisiología nos dice que respuestas deben de ser complexas eso es hablar de esto esto puede ser super super super complicado vieron la forma de los ambientes del Ecuador y van a ver hoy también eso es su ejercicio ¿dónde queda la variable de tiempo ahí en el existente. ¿dónde queda el factor de tiempo? pues no está incluido en eso pero obviamente como, como en la última pregunta ayer todo esto podría tener diferentes manifestaciones por mes, por etapa de vida um, pero esto es en espacio ambiental. Sí, sí. Entonces, sí, todo esto puede tener versiones que aplican en diferentes momentos. ¿Ok? Pero, ¿qué, qué nos dicen si no nos podemos observar el nicho existente? Que ese, ese nicho existente, cuando varía, varía de acuerdo a variaciones del nicho fundamental, pero también de acuerdo a variación en los ambientes asociados con él, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si hay un proceso de divergencia y especiación que pasa en un escenario geográfico? Especiación alopátrica, ¿sí? ¿todos saben de eso? Bueno, eso automáticamente Cambia el M. Y cuando cambias el M, cambias los ambientes. Y cuando cambias este término, cambias esto. ¿Lo entienden? Si entienden esto, yo no tengo que decir nada de por qué los, los estudios filogenéticos hasta ahorita están todos fregados. ¿Ok? Entonces, hoy en la tarde vamos a volver a esto. Y voy a ver cuántos de ustedes agarraron la onda ahorita. Sí. Eso en realidad es mucho fundamental. O sea, es que el factor de, este, podría estar incluido en esa parte, un rango en el cual eh, hay diferentes características. Por ejemplo, una especie que, que se distribuye desde los mil hasta la red del mar. O sea, toda esta, toda esta gama de diferentes variaciones que puede estar teniendo de este nicho fundamental están incluidas en este, en este mapa. Sí, acuérdate del nicho de Hutchinson, que es multidimensional. La especie está respondiendo a su necesidad de energía, su necesidad de espacio, de tiempo, de agua, de sufrimientos y todo eso se traduce de alguna manera en requisitos del medio ambiente. Pero el punto es: ok, tú, tú usas de elevación, que no me gusta mucho porque no son ambientes. Okay, pero hablamos de eso, 0 a 1000 metros. Pero, ¿qué pasa si esa especie cae en una isla que no más tiene topografía hasta 50 metros? ¿Sí? Entonces, también ambientes asociados con su M son más reducidos. No puede tener una elevación de 900 metros, porque eso no existe en esa isla. Les vamos a dar un ejemplo así, como su, su reto de SIG. Sí. ¿Ok? Otra pregunta. Si tu M puede variar, ¿no? Y si no, relación con las 3 metas. ¿Qué que te estés fijando también en la distribución de las especies humanas que por algo ya hayan quedado separadas que realmente están conservando el nicho en otros lugares pero su M puede variar. Sí, pues eso es y exacto el punto. Sí. Es decir, por cambios en el M sí. aunque esto estuviera constante generas variación aquí. Y con las hermanas, ¿puede llegar a la Sí, pero la especie hermana puede no haber cambiado y una población de la especie de enteras pudiera haber cambiado. Ajá. Puede pasar. No más que no creo la evidencia. ¿Sí? Vamos a seguir. Porque vamos a evolucionar nosotros en la metodología rapidito. ¿Ok? Bueno, primero les... Les di dos ejemplos de voces en contra del conservadurismo. Aquí va la otra. ¿Sí? ¿Se acuerdan de que les leí algo de unas hormigas? ¿Sí? Esto es ese. Entonces, ¿por qué la distribución no nativa de, de estas hormigas sobrecredice su distribución nativa? Es decir, ellos argumentaron que hubo un cambio en el nicho. Bueno, con un compañero de, de doctorado de Andrés, Yoshinakasawa, pues respondí que los datos de, de medio ambiente que usas importan. Oye, como les voy a mostrar, demostramos claramente que su resultado era un artefacto. Y yo no sé por qué contestaron. Yo tendría mi colita entre mis piernas, pero dicen, importan los datos ambientales y también la evolución y la ecología. Ahí va la historia. Eso es de su publicación. Construyes, calibras un modelo en la distribución nativa, transfieres ese modelo, vamos a hablar de eso la semana que entra, a Estados Unidos, y lo que pueden ver es que está no más en el extremo sur, pero esa línea negra es el límite hasta donde ha llegado la especie. ¿Sí? Y al revés, calibras el modelo en Estados Unidos, lo transfieres a Sudamérica y deja toda la mitad de la distribución nativa vacía. Entonces ya con base en eso, ellos concluyen que cambió el nicho. Acuérdense, importa la evolución y la ecología. Entonces lo que hice con, con Yoshi era de rehacer el análisis con base en seis diferentes conjuntos de ambientes. En algunos casos pudimos reconstruir su resultado de ellos y en los otros casos reconstruimos casi, casi exacto la distribución real de la especie. Entonces, no hay esa falla en interpredicción, el problema era otra vez demasiado de dimensionalidad. Cuando reducimos la dimensionalidad no había problema. Sí. Entonces eso te lleva a tratar de encontrar algo parecido a lo que hicimos, pero con los parámetros de accento, la sensibilidad a las capas ambientales para la especie. Sí. ¿Qué capa realmente está determinando la distribución? A lo mejor, si, tú, eh, si, si ustedes fijan las 19, pues a lo mejor uno tenga una contribución súper pequeña que, pues, no importa, ¿no? Pero cuando ya estás viendo la similitud entre ambientes con esas 19 variables, pues te va a salir que son diferentes porque son diferentes, pero cuando ya usan las que importan, a lo mejor la distancia entre, entre, esas, entre, eso, entre ese píxel y el otro píxel no, no sea tanto en términos de qué tan, qué tan importantes son esas variables para la especie. ¿no? Eso es lo que al final están viendo con estos sí, resultados. ¿no? Sí. Para decir la misma cosa en términos más simples. Antes de brincarte a una conclusión sobre la biología, asegura que no hay un artefacto de tu metodología que crea algo que parece algo interesante y realmente es nomás metodología. ¿Sí? Bueno, luego cambia el mundo. Vuelvan a nuestro trabajo original, el mismo de Tehuantepec, y ese trabajo de Graham del 2004 con las rayitas. Porque realmente eso está, esos dos establecieron dos caminos en el pensamiento. Y realmente era un debate muy fuerte y pues a mí me da mucha pena que yo no, no percibí la respuesta. Este Dan Warren era estudiante de posgrado y sus dos colegas, Rich Glor, también era estudiante de posgrado, ahora es profesor en mi departamento y Michael Torelli es un geneticista, yo estudié su trabajo en, en el doctorado, pues ellos tres contactaron tanto a mí como a Graham y nos pidieron los datos se los dimos. Y un año después la revista Evolution me mandó un, un manuscrito para revisar y me senté a leerlo y ahí va la respuesta de por qué la diferencia entre esos dos Linajes de pensamiento sobre conservadurismo. Era una respuesta muy simple y yo la había perdido por completo. Entonces yo contesté a la revista: este artículo va a estar sumamente citado, está muy bien hecho, publíquenlo. Pero el otro revisor, digamos que no fue tan impresionado. Y les tomó un año de revisión, volvieron a someter a, a Evolution, otra vez me lo mandaron, otra vez dije que está muy importante y esa vez se publicó en el 2008. Pues, ¿cuál era la respuesta? Acuérdense, yo veía diferentes grupos y diferentes situaciones y todo me parecía conservadurismo y otros grupos veían otros taxa y les parecía siempre diferenciación de nicho, pues simplemente era que mi grupo y los métodos que estábamos usando enfatizaban pruebas de similitud, entonces el, la hipótesis era, de, la hipótesis nula era que estas dos especies no son más similares, más diferentes que lo que se espera al azar. El otro grupo estaba probando una hipótesis de identidad. Entonces su hipótesis nula era, estas dos especies son idénticas. Y noten que puedes rechazar ambos hipótesis nulos. ¿sí? Pueden estar más similares que lo que se espera al azar y pueden estar no idénticos. Y eso es exactamente lo que fue el caso. Entonces Warren y colegas indicaron que hay dos diferentes hipótesis nulos que efectivamente un lado de este debate estaba diciendo que el mar es azul. Y el otro grupo estaba diciendo, no, el perro es grande. ¿Sí? Y estábamos así, así, así, por nada. ¿Okay? Lo otro que hicieron Warren y colegas es que ofrecieron métricas de similitud entre nichos y ideas de cómo probar identidad y similitud. Okay. y todavía estamos usando esos, esos métodos nueve años después, bueno entonces esto que yo había hecho en esos años, acuérdense que me tomó tiempo publicarlo, esto de conservaturismo o no conservaturismo es una remezcla de, de Pruebas de similitud y pruebas de identidad. Entonces, eso realmente, ya, yeah, ese gráfico no me gusta tanto. Ahí van las pruebas de identidad y pueden ver, obviamente, no son idénticos. Claro que ustedes se acuerdan del nicho existente, ¿verdad? Espero que sí. Bueno, entonces, me dio y me da mucha vergüenza... No percibir lo que había pasado con los dos, las dos hipótesis. Pero no me gusta perder un argumento. ¿Sí? Entonces, puse mucha atención a la pregunta de qué es más importante: similitud inesperada o no identidad. ¿Sí? Entonces, les voy a mostrar los juegos. Más son de diversión. ¿Ok? La semana que entra vamos a hablar de especies virtuales o especies inventadas. Bueno, esto fue de las primeras. Esta es la especie de Lawrence. ¿Ok? Yo vivo en Lawrence, Ahí está. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué hice? Tomé. En espacio ambiental, las combinaciones de climas más cercanas a Lawrence, creo que es el 5%. Entonces es el clima de Lawrence. Y la broma era, porque Kansas era súper atrasado respecto a enseñanza de evolución, que tampoco, que la especie de Lawrence no evolucionaba, y ya que Kansas es ultra conservador que nunca cambia el clima tampoco. ¿Verdad? Son las vergüenzas de, de vivir en Kansas. Bueno entonces eso es su nicho y si veo dónde ese nicho se cumple, ahí está la similitud a los climas de Lawrence y ahí está el nicho. Es decir, esta similitud simplemente toma el 5% más cercano a Lawrence. Entonces esos, esas zonas son las zonas que tienen su clima más o menos similar al a de Lawrence. Estoy jugando en eso, acuérdense. Entonces inventé dos especies, ¿ok? Pero acuérdense que vienen del mismo nicho fundamental. ¿Sí? Están. Creo que eso es el río Cimarron o algo así. Eso lo inventé como barrera. Los Andalusianos los tomé como barrera. No importa. Lo que importa es que esas dos regiones corresponden a un solo nicho fundamental. Diferentes M's. ¿Verdad? Exactamente como especiación alopátrica. Bueno ahí está la prueba de similitud, esto es la similitud observada entre las dos especies y esto es una distribución de similitudes nulas, vamos a entrar en detalle en esto después. Si lo observado hubiera caído acá en esta cola, en el extremo 5% de la distribución, rechazaríamos la hipótesis nula de similitud y concluimos diferencia. Obviamente no está en la cola de diferencia de nicho, ¿verdad? Ahí va la prueba de identidad. Lo no observado está súper menos similar que lo que se espera. Entonces, acuérdense: dos especies con el mismo nicho fundamental, diferente de M. Y son más similares que lo que se espera al azar y que, que no son idénticos. Bueno, para. Decimos en inglés patear a un caballo que ya se murió. Bueno, otras patadas. Tomé datos para Colinos Virginianos. Es un jovenés. Estos son datos de un programa de, de registro de observaciones. En como un, un es el Breeding Bird survey, sí, es un programa colonial. y estos son específicos. Ambos son conjuntos de datos que resumen la distribución de colinos, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver sus nichos. Eso es la prueba de identidad y no son idénticas, son dos diferentes métricas, que después les vamos a explicar. ¿Sí? Misma especie, misma distribución, más uno de especímenes, otro de observaciones, y sus nichos no son idénticos. Entonces, pues, Warren y colegas concluyen que nuestra idea de que la especiación es en dimensiones geográficas o ecológicas se está rechazando porque rechazaron la hipótesis de identidad de los nichos. ¿Sí? Pero el caveat es, eso es, mis palabras, que lo de identidad, las pruebas de identidad son más de fuertes, detectan cualquier diferencia diferencia tipo de ¿Sí? Y además, acuérdense, podemos solo observar el nicho existente. Entonces, cuando hay diferencia de M, como en el primer ejemplo con la especie virtual, cuando hay diferencia en M, eso produce diferencia en el nicho existente. No importa si el nicho fundamental haya cambiado o no. Okay. Bueno, entonces volvemos a este artículo. Vean la lista de autores. Otra vez, gente que respeto muchísimo. Antoine es buen amigo. Olivier Brenneman, súper buen, buen muchacho. Evidencia de cambio del nitro durante la invasión. Entonces están haciendo esta pregunta de si el nicho fundamental de una especie igual, es igual al nicho fundamental de la otra especie, ¿verdad? Pues yo diría, ya que ustedes saben del nicho existente, lo que realmente necesitamos hacer es esto, que si el nicho fundamental de especie 1, dado las características ambientales de su M, es igual al nicho fundamental de la otra especie dado sueno. Entonces inmediatamente ustedes pueden imponer un criterio si alguien te dice que dos nichos son lo mismo o que dos nichos son diferentes tienen que preguntar si tomaron en cuenta el M de cada especie. ¿Ok? Un amigo acaba de publicar un artículo de una nueva metodología, está interesante. Y yo nomás fui directo a la metodología. Okay. No, no hay hipótesis de M. Entonces, ellos probaban eso. No lo creo. O sea, es muy elegante el método, pero no me sirve porque. C, que tiene que tener las características del M ahí metidas. Entonces, ese mismo grupo de autores, de Olivier y Antoine, cambios en el nicho climático son escasos entre plantas invasoras. Adivinen qué pasó. Tomaron en cuenta la EFSA. Eso es lo único que cambió. Bueno, que concluimos. Sí, sí. ¿Sí? ¿Este? Sí, esto les puedo dar la cita si quieren o no Y ya ellos produjeron uno de los métodos, este Petit Pierre produjeron uno de los métodos claves hay más o menos tres métodos que usamos ahora en estos días. Luis va a hablar de eso. El otro Luis. ¿Ok? Entonces, ¿qué concluimos? Primero, nichos evolucionan, obviamente, pero no muy fácilmente ni muy rápidamente. ¿Qué? Parece que hay conservadurismo de nicho hasta por lo menos cientos de miles de años, y en muchos casos más. No vemos evidencia de una asociación en cambio de nicho y especiación. Sí hay evidencia de cambio de M y especiación, eso es especiación alopátrica, ¿sí? que muchos, y esto sigue hasta la fecha, muchos no han tomado la precaución de caracterizar el nicho fundamental en vez de el nicho existente. Entonces, a mí me interesa muchísimo buscar casos en que sí cambian los nichos, pero tienen que ser demostrados con rigor, sí, que no han abarcado dimensiones de tiempo, esto ya se dijo, entonces eso es muy importante, que realmente los sesgos y los huecos en la metodología hasta ahorita nos han llevado a sobreestimar la frecuencia de cambio de nicho. Y les voy a mostrar ejemplos de eso en el contexto filogenético muy pronto. Bueno, ¿alguna pregunta? Pues miren, tenemos casi una hora. Entonces, Andrés les va a dar una presentación respecto a ver los efectos de M en el nicho, en el nicho observable. ¿sí? Me, nos van a tener que aguantar un detalle. Queríamos darles especies reales en vez de especies inventadas, entonces lo que vamos a hacer es comparar especies hermanas, okay. no necesariamente no ha habido evolución de nicho entre esas, esos pares de especies hermanas, pero es un muy buen supuesto, pero queremos que vean qué tanto importa M, ¿sí? Entonces aguántenos ese supuesto. Entonces, hemos visto constantemente M representado en todos los argumentos de por qué es importante. Calcular una M... No tenemos manera todavía. Pero algún acercamiento, porque por ejemplo... ¿Has leído Barber? Eh, sí. ¿La parte final? No llegué hasta allá. Ah, eso. Leí la última sección. O sea, es no? No, no, no estoy siendo así bruto como, como Andrés en hablar chocante y así pero pero aquel no, profe sí sí sí no me, me asustó a mí se gane, no, se gane. <risa> pero pero no el acercamiento ahí está el tener y, y hasta ya ese fue limitado a 144 píxeles uh -huh ya tenemos una implementación que funciona para millones de píxeles, pero no nos tiene muy contentos porque les mencioné en breve que es booleano, entonces produce todo muy binario y sentimos que debe de ser más probabilístico, entonces como que por eso no lo hemos desarrollado y publicado. Y yo espero que en, en otro año, otros dos años, ya vamos a que Creo que eso es lo que causa un poco más de conflicto cuando corre uno de los modelos, ¿no? ¿Qué tan grande va a ser tu espacio sí, geográfico a donde vas a aplicar? Pero a son supuestos modelo? explícitos. Uh -huh. Y cuando hay duda, se pueden levantar varios supuestos. Se pueden hacer un análisis de sensibilidad al tamaño de M. Entonces, yo tengo, bueno, el único artículo que yo tengo que demuestra divergencia de nicho es con triatóminos. Um, aquí en México, Triatoma de Inmediata tiene tres haplogrupos, especialmente en el Petén. Y pasa que uno de esos haplogrupos sí parece haber divergido en su nicho. Está súper interesante. ¿Pero, son así? ¿Son así chiquitos ahí en la zona del Petén? No, no, no. Esa, esa especie va desde Yucatán hasta Colombia. Tres, dos de los haplogrupos creo que van hasta Colombia y uno va hasta Centroamérica. Pero teníamos tanto pendiente de concluir divergencia por artefacto que hicimos el análisis con cinco diferentes M's. y sacamos el mismo resultado en los cinco. ¿Sí? Es decir, yo tampoco estoy contento con eso. Yo tengo la vista histórica ¿sí? en que antes del 2011 todo el mundo nomás dibujaba un rectángulo o algo así. Entonces, casi siempre incluían Áreas fuera del M. Entonces estaban incluyendo ausencias que reflejaban no acceso y no necesariamente no idoneidad. ¿Sí? sí yo tengo una duda. Por ejemplo, en el trabajo que mencionó, en donde redujeron las eh, la etapas en Estados Unidos y Europa se ajustaba, digamos, una. una le decía la otra, eh, yo he tenido la duda, ¿no será que dicho también algunas variables sean más persistentes que otras? O sea, no hay algún estudio más o menos que evalúe que diferentes, porque sabemos que no todas las especies son sensibles a, a, a distintos variables, ¿no? Sí. Entonces, no sé, ¿alguna forma de medir? La, eh, la persistencia de diferentes seque es del nicho. La, ¿Tú dices persistencia en qué ah, sentido? El conservador pero no tomando el nicho como un conjunto, ¿no? O sea, uno no va no decir, se de conserva todo el nicho o no se conserva. Tal vez hay variables que se conservan ah, menos, okay. variables que se conservan menos. Bueno, eso es evidente, ¿no? No sé, la mayoría de los grandes no eh, han conservado la respiración,